Que decirte que todo en la vida pasa no un triste ser que no vas a ver lo que comiste porque suele borrar lo que no aprendiste.